Muchísimas gracias. ¿Qué tal, familia Censos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en una sesión más. Bueno, pues hoy, hoy nos tocará compartir con ustedes este tema denominado, pues, auditoría forense, ¿no? Es un tema que pareciera ser relativamente nuevo, pareciera ser una cuestión que está tomando fuerza. Empezamos a ver varios, eh, varias situaciones o varios comentarios, pláticas, sobre este tema, sin embargo, pues como lo vamos a analizar, no es un tema realmente nuevo, ¿no? Ya tiene, ya tiene su tiempo. Bien, muy buenos días, Silvia, como que ya estás con nosotros, también Jeremías Gildardo, oh, gracias por acompañarnos, Lourdes, Guadalupe, bien, y amigos que nos acompañan, la verdad que un gusto estar compartiendo con ustedes. Y bueno, pues vamos a, a tratar de hacer esto un poco más interactivo, ¿no? Un poco más, este... Eh, entre esta, esta charla un poquito más dinámica. Eh, ¿qué, ¿Qué entienden ustedes, antes de iniciar con todo el tema? Digo, seguramente les llama la atención eh, el título y, y seguramente habrá sido de, de su interés. Bueno, pues, ¿de qué va a tratar el tema? Eh, quisiera yo saber, conocer un poco sus expectativas. ¿Qué, ¿Qué es lo que esperan ustedes o cuál es su interés eh, en esta sesión del día de hoy. ¿Qué tal, mi estimado Roberto Carlos? que, que estás también ya con nosotros. Este, quisiera saber un poquito la, la, la idea que tienen sobre lo que es la auditoría forense. ¿Para qué eh, les puede servir? ¿O qué es lo que ustedes consideran que pudiera ser este tema que vamos a compartir el día de hoy? Para más o menos tener una noción. Eh, muy bien, Roberto, sobre fraudes y riesgos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Buen día, maestro. Este... Buen día, mi estimada Silvia. Adelante, este, te escucho. Pues yo este, quiero, eh, bueno, de, he escuchado algunas pláticas y uh -huh. pregunté si había un diplomado para que yo pudiera empezar a estudiar para ser perito contable. Y me dijeron uh -huh. que era esto. Entonces uh -huh. yo este, quiero investigar cómo puedo estudiar para ser perito contable. Ah, mira, qué interesante lo que plantea Silvia. ¿Habrá diferencias? ¿Será ese un análisis que vamos a hacer precisamente el día de hoy? ¿Habrá una diferencia entre lo que es ser un auditor forense y ser un perito en contabilidad? Esos son temas bastante ya interesantes, ya un poco, digamos, lo más específicos. Saber precisamente eh, cuál es la diferencia entre un auditor forense y ser perito en contabilidad. Supongo, mi estimada Silvia, que eh, esta cuestión del peritaje y temas por el estilo, pues tienen que ver con eh, procesos o con juicios, ¿no? En los cuales seguramente algunos amigos abogados, pues nos invitan a participar, ¿no? Y, y te señalan, bueno, pues voy a ofrecer una pericial contable, y qué mejor que mi amiga Silvia, mi amiga Guadalupe, por ejemplo, que señala que es perito en la... En el Poder Judicial Federal, quiero pensar que esa es la abreviatura, no, no igual y me equivoqué, eh, mi estimada Guadalupe, si no me comentas, ¿no? Y quiero saber cuál es el campo de acción, efectivamente, para emitir, Samara, Samara para emitir peritajes contables en juicios penales, mercantiles, concursos mercantiles, ah, eh, sí, del segundo circuito judicial, perfecto, entonces no estoy tan mal en la apreciación, qué bueno, Guadalupe, mira, pues qué interesante porque... Vamos a, a, a distinguir dos cuestiones precisamente en este tema. La cuestión de la auditoría forense con lo que es el perito en contabilidad. Porque creo que hay un tema ahí que a veces nos eh, confunde, no, nos, este, nos complica la situación. Ustedes cuando escucharon la presentación de su servidor... Eh, tiene un diplomado, su, su servidor, un diplomado en auditoría forense precisamente, y es donde uno empieza a ver pues estos temas, ¿no? ¿De qué se trata la auditoría forense? ¿Cuál es, cuál, cómo, ¿Cómo participa el contador público? Pues en una serie de procesos, ya sea de carácter civil, mercantil, fiscal, concursal, y en fin, una serie de materias en las cuales se ve inmerso precisamente esta, esta situación. Un gusto participar en este curso de auditoría forense desde Chetumal, Quintana Roo. Mi estimado Héctor, qué gusto que nos acompañes. La verdad que este es un tema en la cual, pues, es importante que nosotros conozcamos. Vamos a ir, eh, ¿cómo está diseñada la sesión? Vamos a empezar con unas cuestiones muy básicas, con algunos aspectos históricos, tratando de desprender de qué se trata la auditoría forense. Posteriormente veremos eh, cuál es el contexto del contador, cuál es su expertise, cuál es la materia eh, en la cual, como decía Guadalupe, cuál es el campo de acción donde podemos participar y eh, posteriormente entraremos de lleno a lo que es la auditoría forense. Y por último, ustedes observaron, si es que eh, tuvieron a bien eh, que les hicieran llegar el tema, y si no, de todos modos, pues aquí lo vamos a ver, eh, la pericial contable. Es decir, desde ya desde el temario estamos haciendo una distinción entre lo que es auditoría forense propiamente dicho y lo que va a ser el peritaje contable. Entonces vamos a estar ahí analizando estos temas, entonces por ello vamos a iniciar con lo siguiente, ¿no? El bosquejo sobre lo que es la auditoría forense. ¿Qué es la auditoría forense? Decía, esa es la cereza del pastel, mi estimada, la pericial contable, como bien comentas Guadalupe, eso es lo, el punto, uno de los puntos medulares, ¿no? Eh, eh, en este curso estaba buscando desde hace tiempo saludos, Humberto, pues qué gusto que nos acompañes, vamos a hablar precisamente de este tema, de qué es la auditoría forense, de qué se trata. Aquí una gran pregunta para ustedes. ¿Se puede sancionar a un contador por incumplir las normas de información financiera? O sea, ¿qué pasa si yo no registro, si no hago mis registros conforme a la normatividad, conforme a las normas de información financiera? Si ustedes saben que un muy buen amigo y maestro que es también parte de Familia Census, nuestro querido Martín Rojas Tamayo, bueno, pues él nos habla mucho sobre las normas de información financiera y hemos visto algunos comentarios, ¿no? En ese sentido. Y, y, y por eso lanzo la pregunta con ustedes. ¿Nos pueden sancionar? ¿Pueden sancionar a Efraín solo porque no cumple con una normatividad contable, con un libro que fue emitido por el eh, Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que es solamente una asociación que no tiene un carácter coercitivo, vamos a decirlo de esta forma, que no está contenido en una ley. Eh, Armando Bernal, eh, desde mi perspectiva no pasa nada, solo tienes que seguir el, el of y su reglamento, ¿no? El código fiscal, quiero pensar, ¿no? En lugar del off eh, es código fiscal y su reglamento, ¿no? Mi estimado Armando Bernal, creo que, creo que ahí es, ese es un tema muy, muy interesante que nos debemos de plantear desde el punto de vista contable. Eh, si ustedes observan, no hay ninguna ley que nos sancione por incumplir con las normas de información financiera. Y por lo tanto, pareciera ser que de ahí eh, pues surge esta idea de restarle importancia, ¿no? De decir, bueno, pues con que a mí me crucen los FDIs que emití con lo que tiene el SAT y con lo que tienen las declaraciones y que eso mismo se refleje en mi contabilidad, creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Ya llevar las NIF ya es avaricia, ¿no? Como que ya eso está por demás, eso no, no, no pinta en este ámbito. Entonces, veamos qué es lo que ha sucedido con esta cuestión de la auditoría forense, ¿no? Depende del uso de la información, si sí se podría sancionar si tiene efectos para temas fiscales, o información para mercados financieros. Humberto Ávila. Interesante el cuestionamiento, la, la opinión, mi estimado Humberto Guadalupe. Pero te amonestas en el dictamen fiscal erróneo y puedes perder el registro. Qué interesante, Guadalupe. En la materia fiscal, efectivamente, puedo perder el registro, pero eso implicaría la pérdida de la cédula profesional. Eh, una cosa es que yo no esté, digámoslo así, preparado por la autoridad fiscal o a ojos de la autoridad fiscal para realizar un dictamen de carácter eh, fiscal eh, propiamente relacionado con contribuciones y otra cuestión es que esté en riesgo mi cédula profesional. Entonces puede que sí, efectivamente me quiten el registro e incluso me envíen un aviso ante el colegio, ante el instituto sobre mi actuación, pero no necesariamente pueda acarrear eh, la cuestión de la pérdida eh, de la cédula profesional, es decir, como bien comentas, no, solo te amonestan, pero sigues ejerciendo, ¿ok? Mi estimado Héctor, vas mezclando algo muy interesante, en el, ex, en el sector público existen fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos a través de la ley de contabilidad gubernamental. Qué interesante lo que señalas, mi estimado Héctor, es decir, que si partimos del sector público y del sector privado, en el público sí tenemos una ley que obliga a realizar los registros de cierta forma o con cierta orientación, vamos a llamar, si es que observamos a las normas de contabilidad o a las normas de información financiera, como este mecanismo de orientación para poder realizar el registro, ¿no? y Dependiendo de, de ese mecanismo, lo tenemos en, la, en el orden público como una cuestión de carácter obligatorio, pero para el ámbito privado, para mis empresas, para mi, mis contribuyentes que están en el ámbito particular, no hay una ley como tal, no? Entonces eh, pareciera ser que solamente es en el orden público, pero no así en el orden privado. Y como comentas, dependiendo de la calificación de la falta, se puede pasar de lo administrativo a lo penal. Entonces, ahorita, realizando la primera, eh, eh, resolviendo con esta parte, qué, qué interesante, muchísimas gracias por participar, ¿eh? porque son temas precisamente que nos van a llevar a la reflexión de por qué nace la auditoría forense, por qué se dan las pruebas periciales, y qué es lo que nosotros tenemos que tener en su alrededor para fortalecernos, ¿no? Existe una obligación de llevar contabilidad en el Código de Comercio, artículo 30, correlacionado con el artículo 28 y 30 de su reglamento. Efectivamente, mi estimado Fernando, pero si hablamos del tema sancionador, de la cuestión de sancionar, eh, tenemos por ejemplo al RIF, ¿no? El RIF que no está obligado a llevar contabilidad y que sin embargo, eh, por eh, cuestiones del Código de Comercio, sí está obligado, ¿no? Voy a, voy a señalar esto de manera muy general, mi estimado Fernando, qué bueno que lo comentas. El 30 del Código de Comercio te establece, los comerciantes tienen que llevar contabilidad. Perfecto. Yo soy RIF, por lo tanto soy comerciante, estoy obligado a llevar contabilidad. Por el otro lado, el 28 y el 30, el 28 del Código establece que cuando las leyes fiscales obliguen a llevar contabilidad, tendrá que realizarse en este sentido. Y ese es un punto muy interesante del 28, porque no señala cuando las leyes en, en, en sentido amplio, sino señala cuando las leyes fiscales obliguen al contribuyente a llevar contabilidad, lo tienen que hacer en este sentido. Entonces, si nosotros leemos el artículo 111, 112, 113 y 113 bis, que es lo que comprende el famoso RIF, que se pretende, cambia el régimen de confianza, que ya veremos cómo van avanzando las, este, las cuestiones de debates en el Congreso para ver si se aterriza o no esa reforma. Bueno, pues eh, sí, efectivamente existe la obligación de tener llevar contabilidad, pero luego por regla miscelánea, le dicen, bueno, tú como RIF lo puedes llevar a través del sistema de mis cuentas, ¿no? Y a partir de ahí como que nos libera de la cuestión fiscal. Entonces pudiera decir yo RIF, bueno, yo estoy obligado a llevar contabilidad, pero una regla miscelánea me, li me libera de ello. Sin embargo, por el otro lado, incumplo con el 30, porque tampoco llevo contabilidad. La gran pregunta es, ¿y me van a sancionar por no llevar contabilidad conforme al artículo 30 del Código de Comercio? La respuesta es no, no hay sanción. N nuestra idea, partamos de esta idea principal. No hay, en términos específicos, una ley que sancione por no llevar la contabilidad conforme a a las normas de información financiera ese sería el primer eh, la primera conclusión de forma rápida para introducirnos al tema vuelvo a repetir no hay una ley que sancione de manera específica el no llevar la contabilidad conforme a las normas de información financiera esto significa yo no voy a encontrar una disposición legal que diga se va a sancionar con tantos años de prisión a quien no cumpla con llevar la contabilidad de normas de información financiera. Eso no existe en el ámbito jurídico.